Existen los hombres y las mujeres infieles, aquellos a los que uno les entrega el corazón de contado y en su lugar nos pagan con mentiras, traiciones y muchas promesas que no pueden cumplir. Les gusta estar con otras mujeres, con otros hombres y encima de eso, lo presumen como si se tratara de la mayor hazaña del mundo. Y nosotros, creyendo que realmente somos amados de verdad. A veces caemos en las redes de estas personas porque quizás en lo profundo, no tenemos muchas opciones, por el trabajo no salimos mucho y cuando lo hacemos cabalmente llega una persona a nuestras vidas a llenar ese vacío que tenemos, que nos aferramos tanto creyendo que el amor se podría encontrar así de la nada en una cafetería en un viernes por la noche. Hola, ¿qué tal? Este es Marco de v y hoy quiero compartir contigo una serie de frases que podrás decir a un hombre infiel y mentiroso, también a una mujer desde luego, porque ambos llegan a engañar. De igual manera. Espero que estas frases te ayuden y te permitan a ventilar dolor y de pasada sentirte mejor. Sin más que agregar, empecemos con el primero. Número 1. Te quedaron riquísimas las mentiras. Casi me las trago todas. Dicen que para que una mentira exista, se necesita de una persona que las diga y otra que las crea. Nos guste o no las mentiras que el infiel nos pueda dar dependa por entero de lo ingenuos que nosotros seamos. Número 2. A todo mujeriego le llega quien lo enamora, lo ilusiona y lo abandona. Ley de la vida. Sin embargo es real, cuando alguien se la pasa lastimando a las personas e ilusionando, pronto le llega alguien que literalmente le destroza, hasta el punto de llorar de amargura por el daño causado. Parecerá algo dramático, pero hay infieles que caen muy, pero muy abajo. Número 3. Detrás de un hombre infiel están las ilusas que lo quieren cambiar, las sigas que creen en él y las tercas que se enamoran con fe. Nos gusta o no los infieles que gustan engañar a otras personas están habituados al daño que causan que poco les importa el dolor que puedan dejar atrás. Y por eso es que siempre habrá detrás de ellos mujeres lastimadas, heridas y malqueridas. Número 4 El que con muchas juega, con ninguna se queda. Una realidad triste, pero son muchos que jugando con tantas ya ni siquiera pueden quedarse con ninguna. El destino del que juega con muchas es la ausencia de todas. Número 5 el hombre que juega con todas, las paga con una. Hay un dicho que reza, el que hiera a la mujer correcta, la equivocada le enseñará cómo duele. Y es cierto, con el tiempo, la persona que lastima, engaña y es infiel, termina por encontrar a la que le enseñará una lección. Número 6. Ojalá que lo que estés buscando, valga más de lo que estás perdiendo. Y sí, a veces un infiel es una persona que regularmente no sabe lo que quiere. Y cuando por fin tiene algo que realmente vale la pena, lo pierde por tonto, por iluso o quizás por confiado, creyendo que aquí estará una mujer esperando hasta que él por fin se estabilice o establezca sus prioridades. Número 7. A veces las personas jamás cambian, solo aprenden a mentir mucho mejor. Y sí, muchas veces las personas no cambian, solo actualizan la manera en cómo dañar a otras. No es casualidad. Que puedan herir a más de una mujer con sus infidelidades, mentiras y engaños. Así toda mujer debe tener presente que la gente no siempre cambia. A veces sigue siendo la misma de siempre. Número 8. No jures que no quieras perderla si actúas como si no quisieras tenerla. Decía una escritura de quien cuyo nombre ahora no recuerdo que los hombres que hieren a las mujeres no es porque las desprecien. Al contrario, las aman con todo el alma. El problema es que las mal quieren, Eso es el problema, no falta amor, sino que el que hay es malo. Número 9. Las mujeres para ser infieles necesitan una razón, los hombres solo otra mujer. A veces la infidelidad de un hombre mentiroso surge de lo espontáneo, nace simplemente haciendo más sin razón, motivo o causa. Hay gente que de hecho que simplemente le gusta lastimar los sentimientos de las personas que les aman de verdad. Número 10. No entiendo cómo las personas pueden sentirse bien consigo mismos sabiendo que emocionalmente destruyeron a alguien. Es algo que difícilmente podremos entender, pero hay que verlo más de cerca. Esta gente sí si duerme de noche. Solo tienen insomnio cuando no han herido a alguien. Pero cuando lo hacen, se juntan con otros mentirosos y celebran sus hazañas, burlándose de los sentimientos de buenas mujeres que los amaron. Número 11. Tú jugaste a perderme. Yo simplemente te dejé ganar. Y así es cuando una mujer nota que le están viendo la cara de tonta. Simplemente deja que el tonto infiel finja que la ama y ella espera cautelosa hasta que este mismo se hunda en sus propias palabras. Hasta quedar ridiculizado por sus promesas vacías. Número 12. Los mentirosos no cambian, solo mejoran su estrategia. Y como lo dije en otra frase, los mentirosos simplemente actualizan sus estrategias para lastimar. Son como víboras que cambian su piel pero por dentro siguen siendo las mismas. No hay cambio sustancial, solo uno de fachada e imagen. Cada una de estas frases impactan cuando uno las lee, y más cuando se las dedica a la persona que nos hirió. Nos permite también sanar las heridas que quedan tras una desilusión. No por lo que nos ocurrió debemos abandonar toda esperanza de volver a amar de nuevo, porque al final, si nos dejamos quebrar, lo que va a pasar es que el mundo continuará su curso con o sin nosotros ahí dentro. Podemos tomar una actitud de rebeldía y rencor hacia la vida, pero nada de eso le afectará a ella y a las demás personas. Lo mejor que podemos hacer es tomar esto como una lección de vida y continuar con nuestras vidas. Así, te recomiendo que visites mi blog para más consejos como estos. Y sumado a esto, te recomiendo que te suscribas, me dejes tu comentario y finalmente veas otros videos que voy a dejarte por aquí.